Experiencia profesional en más de 30 años se tiene previsto que pueda contribuir a Bolivia. Esto para el logro de la soberanía digital y también la erradicación del hambre. Además, tenemos que tomar en cuenta que la organización está cumpliendo 40 años en nuestro país. Estos y otros detalles los estaremos abordando a continuación. Para ello, quiero darle la bienvenida al doctor Teodoro Friedrich. Nos está acompañando en esta oportunidad, que ya estaremos abordando el tema de la agricultura climáticamente inteligente. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas, bueno, representante de la FAP, que está cumpliendo 40 años en Such <laughs> o That's awesome. it.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 y el que no te has dicho que no te la dicho que no te has dicho que no te has dicho que que no te has la que no la has dicho que que no te has dicho que no te has es decir, cumpliendo esos tres pasos, nosotros también estamos ayudando y estamos contribuyendo y esta bueno, nosotros estamos ocasionando la crisis es el ¿Con esos tres pasos estaríamos disminuyendo?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 en alguno de estos pasos. nuestros teléfonos, pero las técnicas están ahí, están conocidas y en algunos he hecho que no ha pasado, lo que no ha pasado es que hasta ahora no ha llegado no, con un concepto agrícola para un gran esfera, para lo que ha participado en el mundo del país, y por lo tanto los establecimientos de Contribuir y va también a compartir nuestras experiencias a lo largo de toda profesional para que en Bolivia se puedan cumplir con estos pasos, para de esta manera poder evitar lo que, es el los gases, el y que estas tierras sean más trabajables, porque un poco más para... sí, sí, sí, sí, más más y, las uh, y en los años, en la secretaria nos tiene que decir que la secretaria que decir la de la secretaria nos tiene que la secretaria nos tiene que la secretaria nos la secretaria nos que la que que podemos esta en el, en el teléfono, la de la propiedad de producción, aumenta los rendimientos y aumenta la producción total. Entonces, no es A las productivas para de la productividad en sí. y que se se y que la ciência, más más que la la educación, más que la educación, más que la más que la educación, más que la educación, más que la educación, más que la educación, más que la educación, más las cosas van avanzando, las capacidades se están desarrollando de una forma más productiva, para que para las personas reales que están em, viviendo en el mundo de las los mercados, ya sea que muchos compañeros en nuestro país, <Ultimate Sach> esas <classmates> tantas el tantos sí. sí. proyectos que se tiene o ya se está empezando a elaborar algún proyecto, hasta está hecho, que los productos finales no queden a las manos de los perdedores. of the social And that's it. the time of improvement. las La próxima semana a la de la tenemos con ellos, se ve con el pero el circular, de la, liga, la Và, <conventional ello> que una amplia agenda para las próximas semanas, es un tema bastante amplio para poder hablar